Ok, listo. Mi nombre es Sofía Hernández Mejía. Tengo 11 años de edad y estoy en Casa Técnica Tapachula. Eh, a mí la tecnología me ha facilitado para lo que, para lo que es la escuela, eh, la vida, porque por la escuela a la, las gentes ma mayores les sirve para su, lo que son sus trabajos, como programas de office word todo ese tipo de cosas. Como a mí cuando yo hice un trabajo en la escuela que sea, era difícil y gracias a lo que es la tecnología el internet lo puedes hacer más fácil. Y cuando necesito esa información no tengo que ir a las bibliotecas, si no lo busco, ir a otras bibliotecas. En casa y puedo información.